Buenas, chavales. Bueno, pues vamos para allá. Mi nombre es Adrián Manjal y tengo 26 años. Soy de Lanzarote, de las Islas Canarias, en España. Y bueno, soy ingeniero industrial. Estaba estudiando y trabajando en Madrid. La temporada, hasta que decidí dejarlo, eh, cogí una maleta y me recorrí medio mundo para llegar a Sydney, que fue mi primer destino eh, aquí en Australia. Y ahora mismo llevo 18 meses por aquí, o sea que ya más o menos sé cómo va el tema. Me considero una persona bastante sociable, que necesita siempre algún estímulo nuevo para, ser, para estar motivado y esa es una de las razones de estar por aquí y estar viajando en distintos lugares y conocer a mucha gente gente interesante, así que ¿por qué Australia? Bueno, la verdad es que quería que mi que mi siguiente destino tuviera una serie de requisitos y esas eran que bueno, primero que pudiera trabajar legalmente, que el sueldo fuera bueno, que hiciera buen tiempo y que a ser posible pudiera surfear. Todas esas condiciones las cumplía Sydney, así que fue, fue la decisión que tomé irme para allá. ¿En qué ciudades he vivido y cómo son? He estado en Sydney ocho meses y llevo ahora en Melbourne ocho meses entre todos esos ocho meses he estado en distintos lugares pero no diría que he vivido en ellos así que de estos son los que puedo hablar con experiencia entonces cómo son Sydney y cómo son Melbourne Sydney es una ciudad más orientada hacia la playa las playas están guapísimas sobre todo Bondi Bondi es la más popular pero no es la que más me gusta está Tamarama Bronte y el se hace día alrededor de la playa eh, los sueldos son parecidos, sin embargo, las condiciones de trabajo yo diría que en Melbourne son un poco mejores. Pero claro, si es verano, quieres playa. En cambio, Melbourne, si os gusta la ciudad, sobre todo, o sea, hacéis mucho más como bolitas y queréis, ah, nos no nuevos. Es una ciudad que está mucho más orientada hacia la city en sí. Las playas, pues está la playa de San Quilda, pero tampoco está muy allá. A ver, siempre o se hace calor, vas y te bañas, pero no son como las de Sydney. Pero siempre la verdad es que la ciudad mola muchísimo. Siempre hay algo nuevo, hay algún garito que abre, algún evento cultural, alguna fiesta, algún... Hay mucho arte, graffiti, música... Eh, son como... Uno está orientado a la playa y otro está orientado a la ciudad, que es Melbourne. Eh, hace más frío aquí, pero bueno, eh, la verdad es que ambas mola mucho. Sobre el alojamiento... Eh... Es complicado. <risa> es complicado y si consigues alojamiento la verdad es que... Sobre todo en Sydney vas a pagar por ello. Las mejores plataformas para encontrar alojamiento diría que son Gumtree, que lo pondré aquí en un link, eh, Facebook, eh, un par de, de grupos de Facebook, Flatshare Accommodation Sydney y lo mismo en Melbourne, Ferry Flows en Melbourne. Bueno, esto todo lo iré, lo pondré aquí al lado. Eh, es caro, o sea, si vives en Sydney compartiendo habitación vas a pagar entre 200 y 250 dólares a la semana, a la semana. Aquí todo se paga por semana y se cobra por semana. Entonces eh, va a ser caro, va a ser caro. Es carito y si quieres una habitación privada te va a costar más o menos 300 dólares para arriba. Es, es mucha pasta y encima es complicado conseguirlo y bueno, es un quebradero de cabeza. Lo vas a conseguir pero al principio vas a estar un poco estresado y es normal, a todo el mundo le pasa lo mismo. En Melbourne es más barato, es más barato y es igual de complicado pero simplemente es más barato. Yo por ejemplo he estado en varias habitaciones por aquí. Eh, todas individuales o sea, para mí solo y he pagado entre 160 dólares hasta 200 dólares a la semana eso es entre 110 euros y 140 euros a la semana que bueno eh, no está tan mal la verdad es precio similar al de madrid y las habitaciones han estado bien también hay que moverte o sea, depende de la zona que quieras vas a pagar más sobre todo si es en la city en el centro pues puedes pagar hasta 250 dólares a la semana por habitación un poquito más que son unos 180 euros, más parecido al precio de Sydney. Pero bueno, aquí la verdad es que en tema de vivienda eh, vas a pagar menos. Pues eso. Bueno, eh, tema del inglés. La verdad es que yo no vine a aprender inglés aquí. Yo ya sabía inglés porque estuve en un colegio británico. Gracias, Pa. Y, pero sin embargo, sí que he notado una mejoría considerable con respecto a, a entender los acentos. Porque aquí los australianos eh, tienen. Bueno. Os va a costar entenderlos cuando lleguéis aquí, pero el oído se acostumbra y mejora, mejora. Sí, he notado mucha mejoría y, sobre todo, te vas soltando porque si vas hablando con gente de, de todas partes, cada uno tiene su acento, pues mejoras en la escucha y también vas practicando mucho mientras hablas con ellos. Así que sí, he mejorado considerablemente. Bueno, ¿de qué he trabajado y cómo lo conseguí? He trabajado de mil cosas. O sea, creo que sin exagerar podrá haber hecho pues unos 25 trabajos distintos fácilmente entre ellos eh, han estado de labor o sea de trabajar en la obra que se cobra entre 25 y 30 dólares la hora eso es entre 18 17 y 20 y 20 euros la hora más o menos y es duro es duro yo, yo lo he sufrido lo he hecho un par de veces y pues, está bien para sacarte algo extra pero no es lo que no es lo que más me renta a mí, porque la verdad es que llegas muerto a casa. Llegas muerto a casa. Después he trabajado de camarero en muchos, en muchos lugares. Eh, mi primer curro fue en Darling Harbour, en Sydney, en un, en un lugar de Oriente Medio que hacía de camarero y también eh, pues hacía, montaba las sillas y tal. Y la verdad es que molaba, molaba bastante el curro. Me pagaban pues, 12 euros la hora en mano se puede cobrar más, pero bueno, era mi primer curro, no había trabajado de camarero en la vida, así que no está mal. Y bueno, y después estuve trabajando en un par de caterings en Sidney, que me enviaban a distintos lugares, porque eso es un curro que, que seguramente para los que vengan aquí eh, van a, lo van a solicitar. Eh, te envían a distintos lugares, como puede ser, yo llegué a trabajar en la ópera de Sidney, que fue un trabajo que me moló mucho, en el parlamento, te envían a colegios, a eventos, y la verdad es que se conoce mucha gente, se cobra bien, está bien el curro, y además decides cuándo currar, que si ellos te dan la opción, Tú puedes decidir si cogerlo o no que está bastante bien y aquí en melbourne pues he trabajado de también de camarero de bartender en, en un local sirviendo en un lo piano bar sirviendo haciendo cócteles y tal que mola mucho en un restaurante español eh, después he trabajado curros de fotografía también hago vídeos entonces pues bueno de todo un poco y aquí es como se lleva el cine te vas buscando la vida y te van saliendo cositas porque siempre salen cositas al fin al cabo y bueno muy contento muy contento hay mucho curro pero tienes que buscarlo tienes que moverte da palo a veces el currículum pero lo hay y lo hay y lo vas a encontrar bueno me olvidé un poco de hablar de los de cuánto se cobra lo he dicho por encima pero más o menos lo mínimo que yo he visto cobrar han sido 16 dólares la hora o sea que son más o menos 11 euros que es ilegal o sea no debería ser así y yo Recomiendo no coger este tipo de trabajos. Y después, bueno, pues hay 18 oh. dólares la hora, que fue mi primer curro, más tips, que las tips suman o a sea, las propinas, que son a lo mejor unos 50 euros más al, a la semana. Bien, bien. ¿Y cuánto más? Pues yo normalmente, el, por ejemplo, aquí en Melbourne cobro 25 dólares la hora entre semana y 30 al fin de semana. Eso es un, unos 18 euros de normal hasta 21 euros más propinas. Pues bueno. Se cobra bien, de verdad, se cobra bastante bien. Eh, semanalmente te puedes hacer, si corras bastante te puedes llegar a hacer hasta mil dólares, que son unos 650 euros, pues al mes unos 2.500 euros te podrías hacer si te lo ocurras. 2.500 euros al mes es bastante dinero, sobre todo teniendo en cuenta que has llegado a un país en el que, que acabas de llegar, vamos, que, que eres nuevo aquí y, y si te pones, si te pones las pilas puedes... Eh, llegar a cobrar esas cantidades que no las, no las va a cobrar, en, o sea, no nos, no nos cobrarán ni yo siendo ingeniero en España, así que o sea, empezando. <ríe> Algo que no me gusta de este país, pues hay una cosa en especial, son súper estrictos con las leyes, son unos pesados, en plan, hay leyes para todo, todo está muy regularizado, a ver, está bien, porque implica que el país va mejor, hay más seguridad y genial, pero eh, te ponen multas por todo, <ríe> te ponen multas por cruzar el pase de cebra en rojo... Te ponen multa, 200 euros de multa por no tener el casco bien abrochado, o sea, no, no es que no lo llevara, que también me pasó una vez, pero bueno. Eh, sino más bien por no tener la clavija bien puesta, pues pam, 200, pavos, 200 euros de multa. Eh, las leyes, sobre todo en Sydney, con el alcohol son muy restrictivas, eh, no se puede entrar a los locales después de la una, te echan de, por nada, o sea, desde que te ven los ojos rojos, desde que te tambaleas un poco. Porque te tropiezas, allá fuera de las discotecas, o sea, que te eches. No ir a las discotecas borracho, como vamos en España, no, no va a ocurrir aquí, porque no vas a entrar y, y, y si entras te van a echar a la misma. La verdad es que en eso son un poco más pesados. Melbourne son, son más previsivos, no tienen ese tipo de leyes y la fiesta es mejor en Melbourne también por eso. La fiesta en Sydney está bien, pero podría ser bastante más no es como en España, no es como en España y en Melbourne sí que está bastante mejor, son más preciosos. Bueno, eh, ¿qué pino de los australianos? Eh, Majísimos, la verdad yo no tengo, siempre que lo he necesitado me han ayudado eh, No he tenido ningún problema con ellos, han, sido de, han ido de cara a todos No tengo nada en contra de decir de ellos, o sea, de los australianos individualmente A lo mejor en Sydney no vas a tratar mucho con ellos Porque es como que hay dos culturas separadas Está la de los backpackers extranjeros y está la de los australianos y es difícil, pues, integrarte en su círculo. Aquí en Melbourne, sin embargo, tengo muchos más amigos australianos. Eh, pues, quedo con ellos, a sus casas, a lo fiesta con ellos. Y me desarrollo en mi día a día con australianos. Cosa que no hacía eh, en Sydney. Pero en general son muy más muy ellos. Muy tranquilitos, pues, no se estresan mucho, la verdad. Pues, un poquito hablando de road trips. Eh, he hecho dos, dos road trips largos. Uno fue simplemente para, para currar, porque fui desde... Gold Coast, que está en el estado de Queensland, al noreste de Australia, no al norte-norte, pero bueno, Australia es muy grande. Y fui desde Gold Coast hasta Mildura, hasta cerca de la isla, al sur 2.000 kilómetros en dos días con un colega y un coche de 700 pavos, bueno, eh, sin parar, la verdad es que no vimos mucho, simplemente teníamos que llegar de un lado a otro, pero aún así, eh, pues mola, mola, vas conduciendo, vas contando tus historias, poniendo música, viendo pues mil... O sea, Mil kilómetros de no ver nada, sino de vez en cuando canguro, cositas por ahí, pero aún así mola. O sea, y después el otro, que sí fue road trip para disfrutar, fue, lo hice desde. De, de, fui al volé desde Melbourne hasta Kent, que está a 3.000 kilómetros al norte de, de Melbourne, y junto con un grupo de nueve cogimos dos vans y un 4x4 y nos recorrimos la, corta, la costa este, que en este día está por aquí, la costa este. Y la verdad es que guapísimo, guapísimo, en plan solo por el hecho de ir con tus colegas todo es una van, te pierdes, buscas un sitio en plan, marcabas un sitio en el mapa y dices venga vamos para acá y solo estar por ahí perdido, bebiendo cerveza, charlando, poniendo música, saliendo de fiesta en distintos lugares, eh, pues está guapísimo, yo lo recomiendo si tenéis la oportunidad hacer un road trip de cabeza, eh, sitios en especial que me gustaron Magnetic Island fue muy bonito es donde pasamos el fin de año eh, lo hicimos en... Está enfrente de Townsville, ¿vale? Y la verdad es que es muy bonita. Recomiendo, si es posible, ir en la temporada, o sea, en el invierno australiano, porque como está tan al norte, sigue siendo calor, no llueve tanto, no hay medusas, eh, no hay menos tiburones, hay menos, menos cocodrilo. Bueno, eso sigue estando, pero hay menos medusas y no llueve tanto. Y son puntos a tener en cuenta porque hay muchas playas en las que no te puedes bañar o, sea, o si te bañas te tienes que poner un traje o sea, desde aquí hasta aquí <ríe> entero y es un poco coñazo pero bueno igualmente lo pasamos increíble y lo recomiendo muchísimo ah, hablando de, de la fauna australiana que es bastante curiosa bueno lo primero son los canguros que bueno las saco que algunos son enormes encima de vez en cuando son amigables Dep depende de donde los veas ahí hay... En Sydney hay Morrison Park, que bueno, yo no iría a verlos ahí porque es como que están ahí y la gente solo vaya a verlos, sino más bien, en, si te vas de road trip, eh, pues los verás por ahí. Y algunos son como amigables, incluso te puedes acercar, que no deberíamos, no les, no les des de comida, porque además se pueden poner medio agresivos. Y en una de estas, a mí uno le di una papa eh, de estás? y. Y vino hacia mí por, para cogerme más y yo tenía el paquete y, y cuando te viene un canguro de, no sé, que pesaran 40 kilos, que, que es enorme, pues te, te intimida. Y yo echándome para atrás y el canguro al final el cabrón me quitó la bolsa y bueno, se, se la puso en la cabeza con bueno, un espectáculo. Pero molan, son animales divertidos, a mí me encantan. Después están los koalas, que los koalas son como peluches, que, que los puedes achuchar. Y los he visto, los vi en Magnetic Island, los vi en la Great Ocean Road al sur de, de Melbourne y bueno me molan, son muy, muy peluditos así bonitos y después bueno hay arañas, hay serpientes, hay medusas, hay muchos animales que te pueden hacer daño pero en general eh, no, o sea, es, no hay problema con ellos, no ello. están, están por, pero bueno, están por ahí perdidos bueno, tres consejitos sobre Australia a tener en cuenta pues sí, mira, el primero antes de venir aquí a Sydney, Melbourne, de la ciudad que tú elijas, hazte... Este, porque obligado. Si vienes de España vas a tener que pasar por Asia, por Dubai, algún sitio de esto. Entonces yo recomiendo que vayas por Asia y pases unos días por allí. Yo, por ejemplo, fui a Hong Kong, estuve 10 días en Hong Kong, en Hong Kong y Macao, y me flipó. O sea, guapísimo el contraste que tienen con los rascacielos y después los pueblos a 20 minutos que son súper pobres... Eh, los olores, los colores, la... está lleno, está lleno de chinos, o sea, hay muchísima gente y después fui a Macao que es como Las Vegas chino, me encantó, eh, jugué, estuve ahí gambling jugando a los juegos chinos que tienen ellos, porque no sé si ni siquiera tienen una ruleta <risa> y me saqué nada eh, suficiente para pagar unas zapatillas, así que igual y bueno, la cuestión, que si tenéis la oportunidad hago una parada ya sea en Vietnam, Singapur, eh, pues Hong Kong donde puedan más o menos que hagan a escala y aprovechen para visitar ese lugar porque una vez llegues aquí pues vas a tardar un poquito en salir de, del país de nuevo otro consejo si estáis en Sydney intenta vivir cerca de la playa o sea vete a Bondi vete a Bondi Junction eh, la playa puerta o sea la vida alrededor de la playa mola mucho y yo por ejemplo vivía primero en la ciudad y al mes me mudé a, a la playa y mi, mi estilo de vida cambió completamente a mejor eh, si tenéis la posibilidad aunque cueste más porque todo el mundo quiere vivir por ahí, hacer el esfuerzo de buscar un sitio cerca de la playa, sobre todo de y Tamarama, Bronte, eh, bueno, Fuji a lo mejor está un poquito, pero sí, está muy bien, o Manly, que está más alejado, pero bueno, son todos sitios que, que para verano recomiendo estar por ahí. Y bueno, otro consejo, aprovechar todas las ocasiones de road trips, de festivales que se os presenten. Eh, son los momentos que más vas a recordar y muchas veces dices, guás, tengo que trabajar este día el sábado y no puedo ir o acabo de llegar de no sé qué, no, ahora no me... Haz el esfuerzo y vete a todos esos lugares porque son las experiencias que me vas a recordar y donde mejor te lo vas a pasar. Así que aprovecha y vete para allá. Así que bueno, espero que os haya gustado la entrevista, que haya sido de, de interés. Y si tenéis cualquier otra duda, nada, contactadme por privado en Adri Van Hal, Adri v -A n h -L. En Instagram o adrivonjala.com y si os puedo ayudar en cualquier cosa, si tenéis dudas, la, la verdad es que pues aquí estoy. Estoy y echar un mensajito y de hacer lo que pueda. Así que nada, eh, pues nada, cómprense el billete ya y, y escribanme. Que nos vemos por aquí. <risa> Chao. Así que véganse para acá, que se está de puta madre y se lo van a pasar increíble.